hemos muchísimo más valientes y menos miedosas de volver a intentarlo. Mírate, has cambiado muchísimo. Y no, no me refiero para nada al físico, me refiero a ti, me refiero a tu esencia. Ahora eres más sincera contigo misma y también con el mundo entero. Eres más libre, eres más tú. Definitivamente hemos sido, somos y seguiremos siendo muy afortunadas de tenernos la una a la otra. Quizás no obtuvimos todo lo que queríamos, ni mucho menos lo que buscábamos y tampoco lo que necesitábamos, pero bueno, al menos no nos quedamos con las ganas de hacerlo. Lo intentamos, le dedicamos mucho esfuerzo, mucho sacrificio, fracasamos, lo volvimos a intentar y eso quiere decir que tenemos la capacidad de mantenernos inquebrantables frente a cualquier tragedia de la vida. Eso quiere decir que tenemos la capacidad de salir airosas de cualquier circunstancia. Tal vez por ahora... Estemos un poco heridas, pero no destruidas. Nos tenemos la una a la otra y eso siempre ha sido suficiente para volver a brillar una vez más. Siempre ha sido suficiente para lograr éxitos. Simplemente que por ahora no era el momento correcto, no era nuestro momento. La próxima vez lo haremos todo diferente. De las cosas buenas de la vida, vamos a disfrutar más, nos reiremos más, amaremos más, viviremos más, conquistaremos el mundo muchísimo más, ya no tendremos tanto miedo de volver a intentarlo. De lo malo aprenderemos, le sacaremos provecho absolutamente a todo. Porque ser feliz no es tener una vida perfecta, ser feliz es reconocer que la vida vale la pena vivirla a pesar de las dificultades. Así que, bueno, a las personas que nos fallaron, ya viene siendo hora de simplemente sacarlas de nuestra vida. A las personas que nos aman, ya viene siendo hora de honrarlas, de valorarlas, y amarlas. A las personas que nos desean el mal, ya viene siendo hora de sacarlas de nuestro lado, de nuestro mundo y desearles lo mejor. Ya viene siendo hora de liberar nuestro corazón del odio, del rencor, de la culpa. Ya viene siendo hora de entender que no tenemos el control de todo. Ya viene siendo hora de entender que la vida cambia, que tiene sus altas y tiene sus bajas. La vida es una montaña rusa y solo nosotras somos las únicas responsables de conducir nuestro carrito. Y es hora de tomar de nuestras experiencias herramientas para que cuando más pesado esté ese carrito y haya que llevarlo hasta el pico de la montaña más alta, podamos llevarlo hasta allá. Y cuando más picada esté la montaña, tengamos los suficientes frenos para no descarrilarnos. Nos vamos a dar la fuerza necesaria por muy imposible que parezca. De las experiencias que no salieron como esperábamos, como hubiésemos querido que salieran, ya viene siendo hora de simplemente superarlas. De las oportunidades que nunca nos dieron, ya viene siendo hora de crearlas. Yo creo que definitivamente nos merecemos muchísimo más valientes y menos miedosas de volver a intentarlo. Ya viene siendo hora de entender y también de recordar que en la vida Cuanto más duro es el camino, mejor será la recompensa. Nada en esta vida se consigue sin esfuerzo. De cada error cometido, siempre hay algo que aprender. Yo soy Maribel y nos volveremos a ver en el siguiente video.